Hola amigos soy Frax y hoy les traigo un creepypasta muy bueno, suscríbanse, comenten, pasen por mi canal, bueno empecemos. Mi papá nos había comprado, a mí y a mi hermano, un VHS de Scooby-Doo. Era un episodio que no puedo recordar totalmente. Todo lo que puedo recordar es que el capítulo, se trataba del fantasma de una niña que inquietaba a todo un pueblo. Nuestros padres no salían mucho, ya que mi hermano sufría de asma y eran muy sobreprotectores con él, pero una noche, tuvieron que salir y decidieron llamar a una niñera. Recuerdo que me molesté y les dije que ya tenía la edad suficiente para cuidar a mi hermano, pero no me escucharon. Nos quedamos con una vecina de 15 años de edad, llamada Amanda. Antes de salir, Papá solo a Joose VocalMute98 añadida por Joose vocal mute 98 nos dio la cinta, lo que nos puso muy contentos, ya que sería la primera vez que utilizaríamos el reproductor de VHS de Papá. Cuando se fueron, recuerdo que nos dimos cuenta de que la portada de la cinta parecía hecho a mano de alguna manera. Scooby parecía realmente aterrorizado y el fantasma de la niña era espeluznante. También recuerdo que Amanda no quería reproducir la cinta, pero después de que mi hermano y yo insistimos durante casi una hora, finalmente se sentó frente al televisor y decidió verla. El mismo episodio fue un poco aburrido, casi no hubo bromas, pero sí recuerdo la sorpresa de que el fantasma de la portada no se parecía en nada al del vídeo. Realmente no recuerdo la trama del episodio, yo supongo que era más o menos lo de siempre, y Amanda repetía que show más estúpido cada cinco minutos. Cerca del final, cuando encontraron el fantasma y estaban a punto de desenmascararla, algo extraño sucedió. Todos los de la pandilla de Scooby-Doo dejaron de hablar y miraron a la cámara con una mirada muy triste y seria en sus rostros. Nos miraron fijamente por un tiempo muy largo en silencio, e incluso la música de fondo se había detenido. La única persona que no nos miraba era la niña fantasma, pero de pronto levantó la cabeza y miró fijamente a la cámara con sus ojos terribles de par en par. Los créditos finales llegaron bruscamente después de todo eso. Todos miraban el televisor sin decir una palabra hasta que la cinta finalmente se detuvo, pero en eso, el vídeo comenzó a reproducirse de nuevo. Lo que nos extrañó que el vídeo duraba más de lo que decía. Luego, Shaggy cayó al suelo convulsionado por los ojos de la niña, esto duró 5 minutos y luego los integrantes de la pandilla dijeron ya es tarde Shaggy ha muerto. Después de discutir durante al menos media hora, decidimos poner la cinta y verla de nuevo. Dejamos todas las luces encendidas y rebobinamos. La cosa es que cuando llegamos a la parte cuando van a desenmascarar a la fantasma, el episodio termina de repente. No pasa nada. Se atrapa a la fantasma y no hay desenmascaramiento. Apenas termina allí, detuvimos la cinta y mi hermano corrió hacia la sala. Al encontrarlo, lo vi tirado en el piso teniendo convulsiones, como le había pasado a Xavi. Me quedé junto a él llorando y rezando para que no muera. Finalmente, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, mi hermano comenzó a actuar como si nada. Después de insistir durante dos días, me dijo que nunca quería hablar de nuevo, y eso fue todo.